En representación de los 217 municipios de la entidad, miles de simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación abarrotaron el primer cuadro de la ciudad de Puebla en apoyo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las calles desde la 17 Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo sobre la Avenida Reforma se tiñeron de color vino y blanco entre globos, pancartas y banderas alusivas al Movimiento Regeneración Nacional y a su aliado, el Partido del Trabajo. Desde las 9 horas, los asistentes comenzaron a organizarse para formar el contingente que partió desde el reloj de El Gallito del Paseo Bravo en un evento amenizado por María botargas del mandatario federal, encabezado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Al arribar al Zócalo de la capital poblana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que Puebla era tierra obradorista, por lo que afirmó que en las próximas elecciones Morena se volverá a alzar con la gobernatura de la entidad. La cuarta transformación no termina en el 2024, la cuarta transformación tiene que ser una gran época, una gran época de México y ahí estarán ustedes. Nosotros ya no estaremos, pero ustedes sí estarán. Por eso sembramos esperamos la semilla del cambio, la semilla de la honradez. Por eso estamos acá. ¡Que viva Puebla! En entrevistas por separado, el presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la coordinadora de la bancada del PT, Nora Merino Escamilla, y la exdiputada y aspirante a la gobernatura, Lizeth Sánchez García, coincidieron en que la conciliación Juntos Hacemos Historia volverá a ganar la gobernatura. Como todos, y por supuesto que el pueblo decidirá y se dará cuenta de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere que siga la de formación más allá del 2024. Yo creo que estamos en un país de oportunidades como nunca en la historia. Estamos en un estado eh, como Puebla, donde se abren las oportunidades para mujeres, donde se abren las oportunidades para la gente que antes no era escuchada, y eso es lo que nosotros. Ante un zócalo rebosante de seguidores del presidente López Obrador y de Morena, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que en la entidad hay una nueva clase política y que la cuarta transformación no terminará en 2024.